frutos secos. Entonces, por ¿qué quería el jardín para vivir? Porque vivir es también esperar y no lograr, esperar y no servir, esperar y marchitar. Vivir es también eso, pudrir Hola a todos, soy Aldo Vicencio y a continuación les leeré el poema Eco del luna. En un discreto precipicio una lágrima de oro el dardo apunta sobre lomos de piedra y concreto piel y espejo de ángel en silencio guarda su palabra la lluvia grieta en la rama y rama de grietas raíz de relámpago en su profunda Lejana distancia, manencia de rueda dorada, con delicadeza abre su boca una naranja de brazos luminosos, sombra de su nombre. Aquí todo acontece en la significación de su presencia, ritmo de la ventisca y salto de aire, en los corazones de Jade aguarda la tormenta. De la ¡Muy! mm Vamos a sentar, ¿eh? Ay, mamita, ay, mamita. Se me quedan mis pies. ¿Vas a volver a pasar? Sí. Ay, no inventes, ¿en serio? Sí. Mamá, es que, ¿qué haces? Si yo empezaba a las 7, ¿qué haces? Es que voy a salir a llenar de textos. El mundo de modo de saber cuál misterio es? Pues, bienvenidos a esta gala para conocer a quienes integrarán la quinta generación de nido de poesía. Les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos mucho su atención. Eh, aquí estoy Juan. Está también nuestra compañía Diana, Omar, Alejandro y Aldo Rafael. Diana. Hola, hola, hola. Como ven traigo un relajo por acá. Entonces, este, una disculpa, pero <risa> ya estamos aquí. Es parte de los nervios también. Queridos, ¿cómo están? Buenas noches. Veo que, que tienen sus este, sus micrófonos apagados, ya me estaba espantando. Sí, sí, sí. este Omar, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, chicos. Diana, Juan, Aldo. Muy bien, muy buenas, muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Ay, es Yo acá bien, bien. Ay, es es bien. Gracias sí, sí. por acompañarnos sí. en esta en esta gala. Eh, Rafa, ¿tú cómo sí. estás? Hola, ¿cómo están todos? Hola, ¿cómo muy buenas todos, tardes. Los saludamos, saludamos, nos saludamos, desde, saludamos acá, desde, desde acá, desde, desde el de, los ojos del chocolate, para de esta, de nueva de gala. Esta, gala. esta nueva gala. Creo que me muy raro. No sé si es ¿verdad? mi ¿verdad? audio. A ver, déjenme si ver. Déjenme ver qué está pasando. Ya, ahí creo que ya me escucho un poco mejor. Ya, definitivamente. Ya saben, estas cosas de la tecnología no tienen ningún tipo de palabra. ¿No? Si se tratara de algún político, lo representaría perfectamente. Eh, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva, a esta nueva gala. Eh, estamos muy emocionados y estamos muy contentos de que vamos a poder conocer quiénes van a integrar esta nueva generación, no solo de Viva Voz, sino que también vamos a poder conocer los meses donde estarán asignadas cada una de estas plumas. Entonces, sin más preámbulos, ¿Por qué no empezamos de una vez esta fiesta que es para estar contentos? Antes de eso, este, celebrar también, invitar a nuestros seguidores, a la gente que está conectada, a que celebre con nosotros que ya tenemos cinco generaciones. Cinco ya, generaciones, cinco años ya de trabajo, de poetas, de letras. Y esto ha sido posible, pues, gracias a ustedes, que. Cada miércoles están leyendo los poemas, compartiéndolos, que están comprando los libros, ¿no? Y también a los poetas que eh, nos han permitido conocer su obra y sobre todo que han decidido compartirla con quienes nos siguen. Diana. Sí, pues eso. Eh, quería... Agradecer, creo que como siempre lo, lo estamos reiterando en cada evento que tenemos, esto no sería posible sin ninguna de estas dos partes, tanto los lectores que, que no dejan de ir al tecolote todos los miércoles, eh, suena fácil pero ahorita le comentaba a Juan antes de, de empezar que es increíble como, eh, es decir, yo no había como cobrado esta conciencia de cinco años de todos los miércoles eh, estar compartiendo un poema y bueno, todo el trabajo y todo lo que hay detrás de esto, eh, quiero también eh, reiterar mi agradecimiento hacia ustedes porque, pues bueno, son se, se han convertido o nos hemos convertido en una suerte de, de Superman que de día trabaja en, en algo eh, pues pues a lo mejor tan, tan eh, común. Y de noche nos dedicamos a esto, ¿no? O en los ratos libres nos dedicamos eh, todo lo que podemos y hemos llevado incluso eh, pues esta labor más allá del, del mero hobby o del mero pasatiempo. Eh, si bien eh, sabemos, estamos conscientes de que nos faltan aún muchos pasos por dar, aún muchos aspectos a los cuales crecer también creo que no cualquier proyecto alcanza pues ya una quinta generación y además eh, hablar pues del tecolote, ¿no? Que, que surgió un par de años antes que, que Nido de Poesía y que bueno también es un, un proyecto que con pasos pequeños pero firmes y constantes eh, sigue existiendo, ¿no? Eh, quizá no sería tan correcto hablar de pasos sino de de, de este vuelo, ¿no? A lo mejor que, que parecería bajito, pero que es constante. Entonces, pues agradecer a, a todas las personas que forman parte de esto. Hace rato Juan también eh, eh, escribió un, un texto que quise leer en, en Instagram y pues nada, me, me conmovió muchísimo, eh, pues eso, caer en conciencia de tantas cosas que que podrían pasar por alto, y sin embargo ahí están, ¿no? Y saludos, saludos eh, Ernesto, muchas gracias por acompañarnos. Eh, Omar, no sé, porque teníamos, teníamos pla, planeado platicar de varios aspectos, eh, pero bueno, eh, ya supongo que la mayoría de quienes nos acompañan saben qué es Nido, saben más o menos cómo surgió, o si no saben cómo surgió, bueno, eso tal vez también lo pueden ir a ver a, a mi Instagram o al, o al perfil del, al, al portal del Tecolote, pero tú estás del otro lado también, tú has estado como autor todo este tiempo, eres autor de la segunda generación, ¿para ti qué ha significado este proyecto? Hola, hola de nuevo, ahí ya se escucha mejor, ¿verdad? ya Ya funciona todo el asunto, perfecto. Eh, ¿Qué ha significado? Vaya, precisamente ahorita, Diana, que tú mencionabas esto de somos una especie como de Superman, no, no vaya en el sentido de somos los mejores, ¿no? Sino que hacemos cosas que sí son las mejores, eso sí, definitivamente la poesía, yo estoy seguro que es de las mejores cosas que los humanos en, en toda la historia hemos podido llegar a hacer. Y que esto de alguna manera está. Suena quizás romántico o cliché, pero sí, está relegado, ¿no? De vez en cuando ya no encontramos tanto a lectores de poesía. Eh, yo que tengo el, el gustazo y honor de, por ejemplo, ser docente, eh, veo tristemente que ya no hay tantos lectores de poesía, ¿no? Hay lectores, por supuesto, pero la poesía queda poco a poco como una cuestión un tanto más relegada. Y... De ahí también a mí se me ocurrió estudiar literatura, ¿no? Como licenciatura, entonces es como todavía lo rarito de lo rarito. Y eh, es bonito a la vez ver del otro lado, por ejemplo, eh, que hay generaciones, no solamente la mía y de allá para abajo, eh, que son bastante, o están bastante interesadas en escribir poesía. Específicamente, por otro lado, también en la cuestión y es la razón por la cual estoy con el honor de compartir aquí con ustedes, chicos, de El Jurado. Es muy bello y es muy agradable ver cómo hay un interés genuino por poesía, además de, por supuesto, que no sé todavía quién es quién, ¿no? Pero yo vi textos, pude disfrutar textos que tenían meramente una técnica de alguien que se ve ahí, hay una formación académica, universitaria en letras, y alguien que habla o escribe desde el lo patético puro, vaya, el sentimiento, y la temática de lo más diverso. Entonces, fue para mí muy atractivo ver, al menos, eh, o como un rasgo muy característico de esta quinta generación, el que me parece que van a convivir textos de muy distintas tradiciones y muy distintas perspectivas. Vaya, creo que en este sentido se ha logrado, ustedes han logrado maravillosamente, chicos, una antología, eh con todas sus letras, vaya, que verdaderamente nos dé una mixtura esa riqueza en cuanto a diversidad de voces líricas, ¿no? Y así, eso es lo que por ahora podría comentarnos, vamos a ver qué va sucediendo poco a poco. Muchas gracias, Omar. Platicaba también contigo eh, cuando estábamos terminando los dictámenes, eh, que me decías, porque, bueno, eso también creo que en algún momento lo hemos comentado, que nosotros no sabemos, cuando estamos dictaminando, eh, no, no sabemos, vaya, los nombres de las personas que elegimos, eh, porque nos hacen favor de, este aquí los muchachos, de armar un archivo únicamente como con claves para que sea, pues, más, este, eh, eh, ¿cómo decirlo? para que no sea tendencioso el resultado, ¿no? Entonces ya al final vemos las coincidencias, y pues con mucho gusto descubrí que, que Omar y yo tuvimos ahí muchas coincidencias, este, por supuesto también con los chicos hubo algunas otras, pero pues nada, eso también a mí me encanta, ¿no? Es parte de esta, eh, pues, de esta cosquillita de no saber a quién estás leyendo, de no saber eh, ya hasta hoy, eh, que supimos, o sea, que, que digamos eh, cotejamos las listas y vimos de quién se trataba, bueno, me parece que por ahí hay un par de conocidos entonces eso me alegra muchísimo porque, pues es decir, sin saberlo y sin ser el criterio particular de nadie, pues que, que hayan sido elegidos, eh, creo que eso habla pues muy bien del, del trabajo que, que están haciendo y de cómo se están desempeñando entonces Aldo, querido, veo que, que asientes cuéntanos eh, brevemente nada más felicitar a todas las personas que se encargan de llenar este espacio literario lo hemos dicho en sobradas ocasiones que se ha construido esta casita de adobe donde cada una de las letras cada una de las plumas cada una de las tintas es parte de esos bloques que van edificando esta construcción que a lo largo de estos cinco años y de estas cinco generaciones, pues, nos ha permitido estar ya en la memoria de las personas. Hemos podido transmitir esos sentimientos que los autores, de alguna manera, buscan representar a través de, de, de su prosa, a través de su lírica. Y la verdad es que me parece algo muy loable que el proyecto siga creciendo, que se siga manteniendo vigente. Y no solamente eso, sino que aparte la gente esté porque ya lo decía Alejandro, parece que este es uno de los géneros más bellos, es una de las cosas que, que puede presentar más emociones, pero también es una de las más olvidadas. Entonces, eh, sin más, la verdad es que estoy muy orgulloso de poder, eh, eh, pues nada más ser un portavoz ¿no? y a lo mejor uno de los más chiquitos eh, de, esta, de esta casa editorial, pero que estoy con todo el ánimo y el, todo el deseo de poder de poder servirles de algo de alguna manera. Y ya antes de conocer ya los primeros cuatro seleccionados, eh, les compartimos una pequeña sorpresa que nos hicieron eh, quienes integran las cinco generaciones de nido de poesía. Así que, allá vamos. Bienvenidas. Bienvenidas. Bienvenidas. Bienvenidas. Bienvenidas Bienvenidos y bienvenidas Bienvenidas Bienvenidos, Bienvenidos. Bienvenidas Bienvenidos Bienvenidos Bienvenidos Poetas De la quinta generación Al nido de poesía del Tecolote y Libro Objeto Este espacio es de ustedes Bueno. Muchas gracias. Aquí nuestro producer siempre rifándose y gracias a todos los que aparecen en el video. Quienes no aparecen, no se preocupen, nosotros sabemos que, que están con nosotros, eh, nuestro eh, eh, acompañándonos, no solamente este, no siempre con la presencia, ¿verdad? Me escribieron hace rato, por ejemplo, a la estrada, este, sabemos que... Todos tenemos un montón de ocupaciones, pero de verdad agradecemos esa compañía de todas las formas, porque, porque es genuina y porque la sentimos y porque nos la hacen sentir de diversas formas. Entonces, muchas gracias a quienes estuvieron, pero también a quienes no estuvieron en el video. Y, y gracias, Omar, reiteramos tu agradecimiento, porque, pues, justamente, vamos a hacerlo oficial, tú fuiste el juez adjunto que nos ayudó a, a encontrar a esta quinta generación. Y pues nada, este eh, Juanito, no sé si quieras hacer nada más como esta recapitulación súper breve De en qué consiste el nido de poesía y ya nos vamos ahora sí con los primeros cuatro nombres Claro que sí, este, tendremos hoy 12 seleccionados que tendrán un mes elegido Durante ese mes eh, se publicará un po uno de sus poemas cada miércoles eh, Ya después de esto les haremos un pequeño videopoema que estará disponible en nuestro canal de YouTube eh, Ahí lo podrán encontrar al término del año, digamos, de este ciclo de poesía, pues tendrán la opción de ser publicados en la eh, compilación que hace Diana y Libro Objeto, ¿no? Venido de, de Poesía, que ya tiene tres ejemplares, bueno, dos, y por ahí viene ya justamente el tercero. Esta es una primicia. Eh, y pues, insisto, ¿no? Formar parte de esta gran familia, de esta cada vez más gran familia, y sobre todo, eh, que es muy cálida, ¿no? Y que siempre... Eh, nos llama mucho la particularidad que entre los poetas hay mucha camaradería, ¿no? Es, es una muy bonita fiesta cada vez que, que nos podemos reunir, ya sea virtual o presencialmente, ¿no? Y pues bueno, Diana, pues ya, danos a conocer a los primeros cuatro integrantes de esta quinta generación de nido de poesía, por favor. Qué nervios, qué nervios, porque siempre es como llegar al primer día de escuela, ¿no? Y que uno va a conocer a sus compañeritos de todo el año. Entonces, este, ay, tengo muchos nervios. Eh, en este primer bloque yo voy a decir los nombres y mi querido Aldo nos va a hacer el favor de sacar un papelito con el mes que le va a corresponder a, a cada poeta. Eh, nunca lo habíamos dicho, pero creo que este esta vez lo amerita. Hubo dos eh, poetas, ambas mujeres, que obtuvieron unanimidad de votos. Entonces, pues me gustaría decirlo y justamente la primera de ellas eh, esa que voy a mencionar. Si están por ahí, por favor, escríbanos, díganos, aquí estoy, este soy yo. <ríe> entonces, bueno, la primera de ellas es Guadalupe Pastrana y ella tuvo la, la unanimidad de votos. Eh, querido, dinos qué mes le va a corresponder a Guadalupe Pastrana. Sí, claro, no tuvimos presupuesto para contratar a una bella y, decán, y entonces me <ríe> tuvieron que lanzar a mí que de Bella ni de que de tengo absolutamente eh, nada, ¿verdad? Eh, déjenme aquí, están los papelitos, para que vean que no hay trampa, ¿no? Vamos a ver, vamos a seleccionar, y le toca el mes de agosto. Perdón, el brillo seguramente <ríe> será imposible, ahí creo que ya okay. se ve agosto, ¿no? Perfecto, agosto. Pues mira, qué buena qué buena suerte va a ser nuestra primera poeta de de la quinta generación. Felicidades Guadalupe Pastrana. Ahí cuando puedas, echarnos un mensajito. Este, nuestro siguiente poeta es Jorge Eber. A ver, a ver, ahí le va. Ah, ya, ya lo saco, perdón. Estamos como, no me quiero parecer al tipo este de, de, del concurso de Miss Universo que coronó a otra persona, entonces no voy a hacerla de malas, ¿verdad? Este... Ah, le tocó octubre. Octubre. Excelente. Bueno, nuestro siguiente poeta es Alejandro Rubio. Alejandro Rubio, déjenme escojo por acá. Y le va a tocar el mes de mayo. Excelente. Y bueno, para terminar con este primer bloque de seleccionados, eh, otra poeta que también obtuvo la unanimidad de votos. Y ella es Irma Salas. A ver, a ver, a ver, le toca el mes de abril. Abril. Excelente. Pues muchas gracias, querido, por este por este primer bloque. Eh, no sé si ustedes quieran agregar algo. Y si no, vamos con lo siguiente que tenemos programado por aquí. Eh, sí, bueno, agradecer a Omar Alejandro Ángel Cortés por ser nuestro jurado. Eh, él es docente, e investigador, poeta literario, poeta, crítico literario, maestro en educación, autor del libro Ataraxia y parte de la segunda generación de nido de poesía. Muchas gracias, Alejandro, Omar, Alejandro por formar parte de, de este juez, de este jurado, pues, y también ya de la segunda generación de nido de poesía. No se va, Ay, gracias, y pues para, para dejarte hablar también, aparte de lo que tú quieras decir, nos vas a compartir algo de, de, tu, de tu obra, entonces, adelante. Vale, muy bien. Pues, les decía, no, que va, chicos, muchísimas, pero muchísimas gracias a ustedes, puesto que, vaya, de alguna manera ya nos conocíamos antes de conocernos, o al menos ustedes a mí hace algunos años, con los textos, ¿no? Espero que, o más bien no espero, estoy seguro que estas generaciones van a seguir por muchísimos años más, que se va a convertir prácticamente en parte de la tradición poética mexicana, que podemos decir que eh, si bien hay poquito o muy marcado en cuanto a líneas, por así decirlo, ninguno de nosotros estamos peleados con ninguno, entonces esto nutre muchísimo, me parece, lo que es la poesía mexicana súper, súper contemporánea. ¿no? Y ahora en la cuestión de aquello que les quiero compartir, eh, estaba, bueno, hoy desperté y me di cuenta que es el este jueves de Corpus, ¿no? Y no sé en los demás estados de, de la república si dan empanaditas. El punto es que aquí en Oaxaca hay empanaditas, dan empanaditas, pero las venden en todos lados, empanaditas de lechesilla, de rellenas dulces, ¿no? Y eh, vaya, es como algo súper, súper tradicional, y esto me lleva a lo siguiente: hay una fiesta, una festividad o una conmemoración religiosa, igualmente o exclusivamente oaxaqueña, que le denominamos samaritana, y es eh, en estos días de la Semana Santa cuando regalamos agua por todos lados, ¿no? Y relacionándolo todavía más poco a poco con la poesía, todos nosotros como creadores, estoy seguro, tenemos una influencia que incluso a veces tratamos consciente o inconscientemente de imitar. La mía es Oliverio Girono, ¿no? Para no ir muy, muy lejos y no hacerla mucha emoción. Él, eh, dentro de toda su obra, tiene textos muy bonitos, por supuesto. Algunos que se denominan cubismo literario, que es esta descripción pormenorizada y poco a poco como si fuéramos bajando la mirada. Todo esto para contarles que yo tengo un poema, precisamente aquí en este libro tan bonito de la segunda generación, que lleva ese título, ¿no? Eh, Samaritana está dedicado... Eh, según yo, a Oliverio Girondo, y veamos qué, qué opinan. Dice, Samaritana, se celebra la saciedad del judío previo a la crucifixión. Entre las calles bañadas del olor de los turistas y las transeúntes coloquiales, las mujeres de ojos vidriosos ofrecen una probadita del dichoso néctar. El brazo de una viejecita se funde con la melaza prehispánica que con total entrega prepara. Tejate, Grita el niño que ha perdido aunque sea por un instante a su madre. Los pasos de los hombres se ven marcados por un simple ritual auténtico, seguir a la mujer soñada aún después de muerto. Albricias. Abarrotadas, las calles escupen entre la danza y el murmullo a dos viejos que han llenado su cuerpo con nieve. Es tan real el paisaje que parece fingido. Y ya. Es así como dice Samaritana. Pues mira, qué curioso, porque hace ratito también que platicábamos acerca de que ibas a leer, yo te iba a decirle, Samaritana, entonces estamos conectados, ahí hay algo especial. Y dice no, Alex, Esa, la... que: ¿dónde se puede conseguir Ataraxia? Ahí está, ya me desmutié. Muy bien. Entonces, miren, esto da precisamente ejemplo de que ninguna editorial poética ni ningún colega está peleado con el otro. Entonces, aquí va el comercial. Ataraxia se puede encontrar, por supuesto, con un servidor, eh, con el contacto con Diana, por supuesto, y de manera más directa con la editorial que me hizo el honorazo de publicar ese libro, que es Siete Pedernal. Igualmente, Siete Pedernal tiene por ahí la página en Facebook y en Oaxaca, si estamos aquí, pues en algunas librerías independientes y locales. Así. Ah, Muchísimas gracias. Y también pregunta a la Estrada que si hay libros de la primera, segunda y tercera generación. Porque ella quiere. Primera y segunda, sí. Y el de la tercera generación ya estamos así. Está este ahora sí que en días, ¿no? Es como una... Somos ahorita... El Tecolote es como una mujer de nueve meses... Entonces, con nueve meses así con la panza ya estamos como a nada de, de dar a luz. Así es que seguramente lo, lo estaremos promocionando muchísimo, apenas, apenas salga de imprenta. Muchas gracias, Ale, por preguntar. Y bueno, aprovechando que estás aquí, que estás hablando, Omar, te corresponde a ti el segundo bloque de, de nombres de los elegidos, entonces, en el momento que tú nos indiques para que nuestro querido Aldo vaya sacando también los, los papelitos, nuestro Edecán. Perfectísimo. Muy bien. A ver, creo que es la primera vez que hago esto, entonces espero no hacerlo como muy feo. Segundo bloque de seleccionados. Van cuatro, entonces, la primerísima es Linda Callejas. Linda Callejas, bravo, primero que nada. Y a ella le va a tocar el mes de febrero. Febrero, ahí está. Para que no digan, para que no sí. le cuenten. Perfectísimo. Muchas felicidades, Linda. Bienvenida. Ahora, segundo, Javier Velázquez Ayala, dice por ahí. Javier. Sí. OK, bravo. Gracias, gracias sobre todo para Javier, ¿No? Yo que, ¿Yo qué? <risa> este, diciembre, le toca diciembre. Excelente, diciembre, bienvenido Javier, igual que Linda. Linda Javier, tercero, entonces, Velázquez Gil Ulises. A él le va a tocar el mes de junio. Junio, está bien, ¿Verdad? Perfecto, junio, en el ombligo del año. Y para cerrar, miren ahí, muy simétrico, dos caballeros, una señorita, cuatro, otra poeta, Laila Lem. Muchas felicidades y bienvenidos todos. Bienvenida, eh, marzo, le toca a marzo. Ángel, muy bien, ahí muy, está. muy, muy bien. Sale. Muy primaveral, muy primaveral, nuestra querida Laila. Felicidades a, los, a, este, a este segundo bloque de seleccionados. Eh, nos alegra mucho, mucho, mucho, y bueno, seguimos con este nervio, ¿no? de Yo sigo con el nervio del primer día en la secundaria, <ríe> entonces, pues nada, bienvenidos a esta familia. Eh, Juanito, eh, ¿Sí? no sé si, si, si quieres agregar algo para antes de iniciar este tercer bloque, eh, queríamos platicar un poquito acerca de, pues, de la importancia del proyecto, es decir, no tan, más allá de, del propio nido de poesía, es decir, de de seguir creando y más allá de crear, difundiendo la poesía, ¿no? Porque mucho se habla de que, eh, bueno, una vez que ya tienes tu obra, pues bueno, es como, ¿y ahora qué hago con ella? ¿Ahora cómo la doy a conocer? Eh, y algo que a mí me gustaría comentar así muchísimo, muchísimo, y que yo le estuve taladrando, creo, a Omar, la última semana con eso, que yo le decía, estoy impactada de cómo la calidad, ha ido subiendo o sea con cada generación que vamos eh, encontrando cada generación nueva es como hay más más más es decir eh, nos están dejando como pues la vara muy alta no para las próximas generaciones y, y eso me tiene feliz a mí pero no sé ustedes qué piensen justamente porque le decía yo no sé si soy yo si es la emoción del momento o qué está pasando pero esa es mi impresión al menos bueno, primero, pues, siempre será, hace rato lo comentábamos justamente, ¿no?, que eh, sería un poco ir en contracorriente de cómo surgió el decolote, ¿no?, de no querer aventurarse con eh, ideas nuevas, ¿no?, como surgió Nido de Poesía, que justamente, pues, a ti un día se te vino a la mente pensar en publicar a 12 poetas, ¿no?, durante un año, y, pues, a partir de ahí fuimos comenzando a generar la identidad de Nido, ¿no?, a seccionar, a darle identidad a la sección también. Y creo que a lo largo de este tiempo, pues eso nos ha demostrado que es indispensable darle voz a las personas que a veces no tienen ¿no? muchos recursos quizá para eh, difundir su obra, ¿no? Porque pues nos hemos encontrado con poetas y po con poetas, ¿no? Muy sorprendentes, ¿no? Que eh, en cuestión de uno o dos versos son capaces de desgarrarte el alma, ¿no? O de llevarte al cielo hacer experimentar muchísimas emociones y quizá eso es lo que falta mucho en nuestra actual sociedad, ¿no? Aprender a, eh, a ser más abiertos a nuestras emociones, a expresarlas y también expresa, a escuchar a los otros. Porque finalmente escucharlos y entenderlos nos ayuda a comprender que todos tenemos diferentes circunstancias de vida, ¿no? Y que a veces muchas, muchas veces esas circunstancias explican, pues, algunas de, de nuestras decisiones, ¿no? Y en ese sentido, pues, también eh, creo que es fundamental y algo que nos ha preocupado mucho es demostrar que, como lo dijimos, creo que en la tercera generación, que todos podemos ser poetas. Entonces, obviamente, con sus matices quizá, ¿no? Y perfeccionando cada vez más la técnica, ya Omar nos podrá hablar un poquito más de ello, pero finalmente todos podemos expresarnos y todos podemos llegar a eh, generar obra que puede ser publicada, ¿no? Y pues, ¿qué mejor que hacerlo, por ejemplo, en niño de poesía? Sí, sin duda, creo que era con la tercera generación que hablábamos de eso, como de este, como del potencial que tenemos todos, ¿no? Eh, eh, ya luego vienen eh, otras cuestiones que justamente Omar las conoce mejor que nosotros, eh, toda esta parte de, de la técnica que él comentaba, que se refleja en ciertos trabajos, que ahora nos llegaron a, en esta quinta generación y donde yo lo percibo un poco más todavía que con generaciones anteriores. Es decir, para mí fue algo como muy marcado y fue una sorpresa para bien, por supuesto. Entonces, pues nada, eh, estoy muy contenta. <risa> Omar, no sé, cuéntanos tú, cuéntanos cuáles fueron tus impresiones y, y, y qué, pues, qué pensaste en general también como de, pues, de los trabajos que llegaron. Pasó algo curioso porque yo pensé que por el tema de la pandemia tal vez iban a llegar más propuestas, pero llegaron un poco menos, pero de mayor calidad. Entonces, fue también un, incluso un poco difícil eh, escoger porque sí tenían un, un nivel superior a años pasados. Ahí está. Muy bien. Eh, a ver, espérame, van varias cuestiones. Entonces, como jurado, fue muy interesante y entretenido a la vez descubrir lo que comentaba hace un momento, la heterogeneidad, no solamente de temáticas, sino de procedimientos poéticos, vaya, porque eh, me gusta hacer como mucha insistencia en esto, porque al menos desde donde yo consigo la, la poesía, por supuesto que está muy bien saber cuestiones técnicas, la tradición y bla, bla, ¿no? Las cuestiones de, de la erudición o el eructito, dijera Homero. Pero siempre tiene que haber algo que, que cale, ¿no? Que la fibra y la musicalidad del discurso, muy, muy distinto. Y eso es lo que verdaderamente, por ejemplo, aunque suene igual a un punto muy común, eh, hace magnífico a Rulfo. La manera en la cual es una voz totalmente cotidiana pero te cala. Y en ese sentido, como bien señalas, Diana, todos los textos, o el 99.9% eh, de los textos que tuvimos, eh, son así, no son caladores, llegan a lo más profundo desde distintas perspectivas. Sin embargo, vaya, estos criterios que siempre buscamos manifestar o unificar en cuanto a un criterio, que en este caso es el criterio editorial, es lo que hace quizás en algunos momentos que se excluyan o no se prefieran algunos textos. Sin embargo, vaya, cuando uno se encuentra frente a eso siempre es complejo porque hay que sopesar las cuestiones. Y esto lo menciono porque, vaya, muy probablemente todos to toquemos el tema en breve. Permítanme, viene aquí el invitado. Y este es muy importante que no por no participar o no por haber sido seleccionado en esta generación, quiere decir que seamos malos poetas, ¿no? sino quizás porque no era el momento indicado o la temática de la antología eh, no iba por allá. Pero definitivamente todos los textos, vaya, tenemos temáticas como totalmente pandémicas, eh, filosóficas, amorosas, amatorias en general... Eh, textos meramente festivos, entonces yo insisto en que esta es una antología muy nutrida y por lo tanto muy nutritiva para el lector. Eso. Justamente ese es un comentario que también quería hacer. En la generación pasada pasó algo muy curioso. Eh, para la cuarta quedaron, no sé si fueron dos o tres personas, no lo sé, que no quedaron para la tercera generación, es decir, fue como este, este doble intento y que hasta el segundo intento quedaron. En ese sentido, quiero, quiero recalcar eso, ¿no? que como dices, a lo mejor no era el momento, a lo mejor algo le les falta de trabajo a, a la obra, pero yo insistiría, es decir, no dejar de intentarlo, y no sé, también cuéntenos por ahí si alguien fue su, su segunda vez, su segundo intento, eh, y digo, a nosotros también nos hace sentir eh, de verdad que muy halagados y muy agradecidos, pues por esta cuestión de que no desistan, ¿no? Eh, y, y es eso, el, el texto nunca se deja de trabajar, eh, y digo texto porque pues eh, digo narradora, pero, pero poetas, entonces eh, yo sé que en general la literatura nunca se deja de, de trabajar, se mejora sí pero siempre es mejorable no entonces pues animar también a los poetas que no quedaron en esta generación a que para la sexta eh, pues bueno eh, participe nuevamente sí este también digo aprovechando también este esta pequeña pausa no darle salida un poquito a los comentarios de quienes nos están acompañando aquí en el chat eh, están celebrando sobre todo a Laila, dice eh, Ulises, dice, felicidades, grande de Laila. Eh, Gogo León Ramírez dice, eh, te amo, Laila Lemus. Nuevamente, eh, Ulises dice, felicidades a Laila. Eh, pone ahí algunos emoticonos de fiesta. Edgar Pesaña también eh, felicita a Linda y a Laila Lemus. Eh, Ulises hace una porra para eh, Laila, dice, Chiqui eh, chiquitibuna, la misma bomba, Laila, Laila, rara. rara. Eh, también tenemos este Adriana Dorantes que felicita a todos los integrantes de este proyecto no Adriana que es una de las integrantes de la primera generación de Nido de poesía y también columnista aquí la pueden leer cada 15 días cada viernes justamente mañana tenemos un texto de ella así que pues los esperamos en nuestro sitio para que lo conozcan y la madrina eh, Gogo. sí y la madrina del proyecto es madrina de todo esto ¿Y también fue la... y la primerita poeta en publicar acá. Sí, fue la, la primera eh, que tuvimos en ido de Poesía, ¿no? Eh, nos enorgullece mucho que siga con nosotros, que nos siga apoyando, ¿no? Y que nos siga compartiendo eh, su experiencia ya en este formato de columnas con nosotros. Eh, Ulises Velázquez Gil también nos dice que él tiene solo el libro de la segunda generación. Pues, eh, contáctanos, cont contacta a Diana al libro objeto y ahí podrás obtener el de la primera generación para que tengas toda tu colección. Y Ernesto dice, de hecho, para mí fue un gran, una gran sorpresa y un gran honor que me hayan elegido, bueno, para formar parte de la eh, tercera, segunda generación, ¿no? que sí, fue segunda. Ernesto? Segunda sí, segunda generación. Y pues, bueno, tenemos estos comentarios y les decimos, si conocen a quienes hoy seleccionamos, pues, imítenlos, etiquétalos para que sepan y se enteren que ya forman parte de esta nueva familia. Y pues, no sé, Diana, si nos quieres dar a conocer ya a el último bloque de los seleccionados. ¿Leo? Leo muy serio a Ulises Velázquez Gil, no sé si apenas se unió a la al, al live, no sé si ya se enteró que, que, que sí quedó seleccionado en el bloque que leyó Omar, pero bueno, si es que nos acabas de, de sintonizar, este, Ulises, perdón, eh, quedaste en la quinta generación. Sí Ulises, eh, Sí, porque lo leo muy serio No sé si es parte del festejo Pero, pero bueno, para que se entere eh, Pues vámonos con este tercer bloque eh, También este, ah bueno, aquí solo hay una chica Entonces bueno, el primer seleccionado de este tercer bloque Es Guillermo Romero Vázquez Y para él es el mes de septiembre septiembre perfectamente eh, la siguiente seleccionada es Jocelyn H. Yandet ok, vamos a sacar el papel no sé Jocelyn, te tocó el mes de julio perfecto luego nuestro tercer poeta es Víctor Argüelles. Víctor, nada más me quedan dos papeles a ver cuál te toca Víctor te tocó, enero. Yay. Bravo. Y pues ya, y Nuestro. Por último, consecuencia. Nuestro último poeta de este tercer bloque y de la generación es Esaú Pérez Tapia. Aquí está el papel para que no digan que lo, ahí lo lanzamos al ruedo. Ya sabían cuál faltaba, pero pues para que lo lean, ¿no? Noviembre. <risa> Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. ¿Qué, qué barbaridad. Yo sigo con la emoción a tope. Este, va a ser muy, muy raro. Sigue siendo muy raro todo, porque en toda la pandemia, creo que la cuarta generación tuvo una, una cohesión más grande que en todas las anteriores. Digo, excluyendo a la primera, que muchos ya se conocían y todo, pero bueno, en esta cuarta hubo como una camaradería fabulosa, entonces yo espero que también haya este ambiente festivo con la quinta, eh, pronto les vamos a escribir por correo, vamos a hacer esto de manera más oficial en el transcurso de, de esta semana y la que sigue, los estaremos contactando vía correo, vía WhatsApp, eh, y bueno, para que estén enterados de, de qué sigue con todo esto. Eh, miren, por aquí anda Javier Velázquez Ayala. Dice gracias por darme la oportunidad de formar parte de la quinta generación. No, pues muchas gracias, Javier, por participar. Jocelyn también anda por ahí. Eh, chicos, no sé, Víctor Argüelles, qué bueno, qué bueno que sí nos está escuchando. Eh, no sé si ustedes quieran agregar algo más antes de despedirnos, chicos. No, no, no. Yo nada más re repetir, reiterar, porque estoy de salida. Este el agradecimiento eh, de verdad desde lo más profundo de los cimientos de este proyecto que han sido durante tantos estos años. Eh, agradecer de entrada al cerebro de todo esto. Eh, Diana Ramírez Luna, ¿no? Ella es la impulsora y no nada más nos referimos a la estación del metro, sino de verdad es la persona que empuja. Y jala y mete turbo y avanza eh, a la columna vertebral de este proyecto que es Juan Pedro Salazar. Juanito, de verdad, nada de ti podría ser posible, nada de esto podría ser posible si no estás tú. Y al resto del cuerpo y los órganos que son los poetas, ustedes, ¿no? Y no, no, no puede faltar evidentemente la sangre que son los lectores, porque no hay obra que pueda ser considerada así si no es leída. Entonces, yo les agradezco de todo corazón, estoy con ustedes, lamento despedirme, pero no dejen, por favor, de, de, de trabajar su prosa, de, de echarle esta intención, ¿no? Y esta necesidad de querer expresar algo. Muchísimas felicidades a quienes resultaron seleccionados y nos estaremos leyendo, ¿por qué no? El siguiente año, con todo el gusto del mundo. Gracias, querido. Que tengas bonito viaje y nos vemos. Eh, pues pronto gracias ¿Eh? Ay, pues no, sí, me veo. No, no sé cómo si van ustedes yo estoy eh, eh, como en la con la emoción total no me veía perdón pero bueno eh, vamos a cerrar este este este magno evento con con algunas palabras no sé si de Omar no sé si de Juan pero bueno Omar, pero... por favor antes de hacer un recuento de los poetas por favor Omar Claro, vaya, um, a ver, Peren, es que somos poetas y no tenemos como esa capacidad de improvisación, ¿no? O al menos yo. Eh, a ver, ¿qué les digo? De verdad, al igual que Aldo, vaya, es muy sincero el agradecimiento, desde de lo más profundo. Me gusta mucho formar parte de Nido de Poesía. Vaya, bueno, yo me considero parte de Nido de Poesía, ¿no? Ya incluso hasta del equipo, del, del crew. Y, pero vaya, porque es verdaderamente una familia. Uno encuentra ahí a sus amigos. Es, es bonito poder discutir de poesía en el sentido más amplio, ¿no? Y no por eso quiere decir que nos gusta lo mismo, pero tampoco hay conflictos. O iba a decir a cada rato, pero no, en general no hay, ¿no? Es muy armónico, me gusta bastante, y yo estoy seguro que esto va a ocurrir también en la quinta, sexta, séptima generación. Lo interesante ahora será, quizás ya se le ocurrió a Diana, hacer ahí por, quizás algo como el backstage, ¿no? De, de cómo es la convivencia entre poetas de cada una de las generaciones, porque sí hay, eh, yo me lo preguntaba, no ¿se llevarán, se conocerán? Ahora me doy cuenta que sí, ¿no? Sí, sí, siempre se entretejen estos eh, rizomas, pues, o conexiones que hay. Ese es mi gato, espérenme. Y es un gusto, vaya, el texto entre eh, en sí mismo, el texto poético, teje relaciones crea relaciones y me gusta que existan más personas interesadas en crear y hacer muchísimo más grande esta red, que por supuesto, a pesar de ser eh, en lengua hispánica, no por ello nos limita a no cruzar fronteras, ¿no? Y nada, muchísimas felicidades nuevamente, muchas gracias a todos y vamos a ver el recuento entonces. Sí, así es, nada más para recordar. Eh... Empezaremos, bueno, Guadalupe Pastrana, empezará en el mes de agosto. Después tendremos a Jorge Eber en octubre, eh, Alejandro Rubio salió seleccionado para mayo, Irma Salas para abril, Linda Callejas para febrero, Javier Velázquez Ayala para diciembre, Ulises Velázquez Gil para junio, Laila Lemus para marzo, Guillermo Romero Vázquez para septiembre, Jocelyn Yandet para julio, Víctor Argüelles para enero, y Esaú Pérez Tapia para noviembre. Si están por ahí, por favor, ahí, díganos cómo sí. se sienten. <risa> Cuéntenos cómo se sienten. Dice Alestrada, que Zoom para conocernos todos. Eh, pasó eso también con esta generación, por todo el tema de la pandemia, con la cuarta generación hicimos ahí un par de, de talleres, entonces se conocieron y yo creo que de ahí también vino esta camaradería, porque bien decía Somar, no sé si se conozcan, pues en realidad no en realidad no nos, este pues no, no, no se conocían entre ellos, nosotros tampoco conocíamos a muchos de ellos. Algunos sí, pero algunos, la mayoría no. Entonces, eh, vamos a tratar de, de hacer este tipo de dinámicas que, pues fueron muy padres con la generación pasada, ¿no? este No sé tú cómo veas, Juan, pero eh, pues hacer como este tipo de... de de talleres donde algunos poetas con un poquito más de, de camino andado coacheaban o coachean a los que apenas vienen, eh, pues fueron muy enriquecedores y, y fueron esos como los comentarios que recibimos. Entonces, pues nada, muchas gracias para todos, para todos. Sí, claro, dice Adriana que faltó la convivencia en la pulquería. Es que los que no sepan... Tenemos, es nuestro lugar oficial, la pulquería de Insurgentes. Entonces, ay se nos fue a amar, seguro ahorita vuelve. Entonces, apenas se pueda, yo creo que vamos a regresar para allá para hacer alguna lectura, presentación, si los tiempos lo permiten, para presentar nuestro tercer año de poesía. Que no se emocionen, es nada más una impresión, pero ya la tenemos por acá. Ya es cosa de... Nuestra querida Leslie nos está haciendo la corrección de estilo del libro. Entonces también saludos y abrazotes y besotes para Leslie, que ha sido un ángel y una bendición para este proyecto. Y que sin ella seguramente las cosas serían mucho más lentas. Entonces, gracias Leslie. este Pues estamos en eso y nosotros esperamos que en un par de semanas no le cuenten a nadie, pero... ...que en un par de semanas ya tengamos este nido de poesía más cerca de nosotros. Sí, ya esperamos que ya, ya salga por ahí y nada más que nos permita la pandemia. Hola, hola Omar, otra vez este nos podamos reunir, ¿no? Porque necesitamos convivir, conocerlos, eh, quizá darnos un abrazo si las circunstancias lo permiten... ...y escucharlos de viva voz, ¿no? Porque si bien esta eh, virtualidad nos permite... Eh, conectándonos con poetas que están en otros estados, como el caso de, de Omar. Eh, también pues, necesitamos verles las caras, ¿no? escucharlos, eh, ver sus expresiones, sí, sí, sí, cuando cuando eh, reclaman sus poemas. ¿no? Y pues ya, pues por mi parte, reiterar el agradecimiento a todos, a Diana, a Rafa, a Omar, eh, a cada uno de los poetas que han formado parte de, esta, de estas cinco ya generaciones, e eh, invitar a los que todavía no forman parte, pues a que se unan que lo intenten, que, que estén con nosotros, que busquen integrarse a esta familia, que es justamente eso, ¿no? Una familia y un grupo de gente que está muy dispuesta, pues, eh, a dar a conocer su obra, ¿no? A trabajar por ello y a poner su granito de arena para que más gente lea y conozca poesía. Sí, eso, y reiterar que siempre hemos tratado y nuestra intención siempre ha sido ser inclusivos, jamás ex exclusivos, entonces, eh, nada, o sea, estamos felices de que se sigan sumando, somos ya, si se dan cuenta, más de 60 poetas acá, y lo digo así porque en la segunda generación tuvimos ahí una cosa extraña, que, que en, en el último mes incluimos a, mal, a cuatro poetas, me parece, ¿Cuatro? Uh -huh. Entonces, porque había tantas propuestas, fue creo que la generación, así que más, más, más recibimos, este y hubo demasiado, y entonces decíamos, wow, qué hacemos con tanto, y bueno, eh, eso fue un poco lo que sucedió, por eso ya en esta familia, pues somos cinco generaciones más de 60 poetas, lo cual, pues, decirlo en cifras podría sonar algo eh, baladí, pero no lo es, entonces... Gracias, así, con letras mayúsculas y gigantes. Gracias, Jesús. Nosotros también te queremos muchísimo, muchísimo. Eh, gracias por todo lo que aportas a este proyecto. Y gracias a todos por acompañarnos, porque veo muchos comentarios, tanto de quienes ya forman parte como de quienes no. Jesús, Ernesto, Ale, Ulises, Adri, eh, bueno, nuestra recién llegada Laila, eh, Jocelyn. Es decir, gracias. No, No hay más palabras. Omar, ¿nos escuchas por ahí? Sí, ahí está. Solamente que está como medio feita la conexión, pero todo bastante bien. Estaba como conmovido por las palabras de Diana, así que muy lindo todo. Vaya. Bienvenidos, y estaba, estoy a la par viendo como la transmisión en Facebook y los comentarios, entonces también es muy agradable, porque sí, de, verdaderamente se sienten, me estoy enterando que son 60, que somos ya 60, entonces somos un chorro, <ríe> qué diversión y qué alegría, ¿no? Ojalá que algún día hagamos una reunión tipo, no sé, como las de Girondo y Lugones, Borges, etcétera, estaría muy interesante. Y por qué no extenderlo no solamente a Nido y nos vamos así con todos los poetas de México, estaría divertido. Nada más, muchísimas gracias, felicitaciones a todos con todo el cariño, y espero leerlos más que pronto. ¿no? Así será, así será, y pues nada, con esto nos despedimos chicos, gracias por todo, literal por todo, por acompañarnos, por participar, por estar aquí con nosotros siempre de todas las formas que, que son posibles, y pues ya les estaremos haciendo llegar noticias nuevas. Nos vemos. Bienvenido. Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenidas. Bienvenidas. Bienvenidas. Bienvenidas. ¡Bienvenidas! Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidas. Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenidas. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenido. Bienvenidos. Poetas de la quinta generación